Nuestro capítulo de hoy se titula Ilíada o ¿Qué pasó con Troya? Creo que no es complicado adivinar de qué os voy a hablar hoy, me parece que he dejado muy poco a la imaginación. Antes de empezar, Quiero recordaros que podéis dejar vuestros comentarios sobre el tema, sugerencias o abrir debates en los comentarios del vídeo de YouTube. En breve comenzaremos a grabar los episodios especiales con la sección Los Mortales Opinan en la que hablaremos de todo lo que nos hayáis propuesto y, por supuesto, mencionaremos a cada persona que, co que coloque sus comentarios en los diferentes vídeos. Bueno, entramos en materia que lleváis mucho tiempo esperando la continuación de esta historia. Pero antes, un pequeño resumen de qué había pasado hasta el momento. Peleo y Teti se estaban casando cuando Aerys, la diosa de la discordia, llegó para arriar la toparda. Lanza la manzana de oro con la inscripción para la más bella a la mesa y era Afrodita y Atenea, se pelean por ella. Zeus le pasa el testigo al príncipe de Troya, Paris, para que resuelva esta disputa y él elige a Afrodita, la cual le había prometido el amor de Helena de Esparta. Paris se entera, por casualidades de la vida, de que es hijo de Priamo y Ecuba, reyes de Troya, y se muda al palacio. Al poco tiempo, viaja con su primo Eneas hasta Esparta, donde se encuentra con Helena. Gracias a la ayuda de Afrodita, consiguen llegar a Troya, no sin antes pararse a saquear alguna que otra ciudad. En Troya se casan y empieza el desmadre. Menelao, esposo de Helena, se reúne con su hermano Agamenón y van en busca de más reyes griegos para que le ayuden a recuperar a Elena. Ocurren varias aventuras que involucran a Aquiles y Odiseo, saquean un par de sitios más y llegan a Troya. Piden amablemente que se les devuelva a la chica, pero como dicen que no, otra vez se ponen a saquear las ciudades cercanas. Aquiles se queda como botín a Briseida, reina de una ciudadela de por allí, y Agamenón se queda a Criseida, hija del adivino y devoto de Apolo Crises. Criseida era, además, una de las chicas vírgenes consagradas a Apolo. Aquí es donde va a parda. encantaría poder seguir directamente con la historia sin más. Pero aquí habéis venido a aprender, y os guste o no, a veces hay que ponerse un poquito técnico. No puedo comenzar a contaros qué ocurre en la Ilíada si ni siquiera sabéis qué nariz es la Ilíada. Estamos ante un poema épico, es decir, que habla sobre las hazañas de diferentes héroes dividido en 24 cantos con 15.693 versos en hexámetro que se dice pronto. Vamos a pararnos unos segundos para reflexionar sobre esto. 15.693 versos. Es el equivalente a 632 páginas en el ejemplar que yo tengo de la editorial Alianza. 632 páginas. 6, 3, 2. Son muchas páginas, ¿eh? Son muchas páginas para que luego la mitad sean listados de gente. Ojalá estuviera de coña, pero no. En todos los cantos hay listados de gente que va muriendo o que va luchando. Y para que los griegos supieran de quién se trataba, en la Iliada se citan tal que... Pepe, el hijo de la Juana, sin mujer. La de la Mari que estuvo en el estanco, que era herencia de su suegro, el sacristán del pueblo de al lado. El que tuvo un hijo con la prostituta de la gran ciudad y se la trajo aquí, que luego ese niño la lió con... ¿Entendéis por dónde voy, no? No solo es así de largo, sino que el dialecto en el que está escrita tiene denominación propia, griego homérico. Esto se debe a la artificialidad que se usaba dentro del poema, Ningún dialecto de esa época o cercana tiene la estructura que tenía este. Imaginad pues la enorme importancia que tiene dentro del panorama no solo literario, sino cultural de Grecia. En esta obra aparecen muchísimos personajes, así que me he tomado las molestias de escoger a los más importantes y ordenarlos según el bando al que pertenecen y por orden alfabético, para los que tengáis que hacer un trabajo sobre la Ilíada o, o por simple curiosidad. ¡Vamos allá! En el bando de los aqueos, es decir, los griegos, tendríamos a Agamenón, Aquiles, Ajax el Grande, Diomedes, Fénix, Helena, Idiomeneo, Menelao, Néstor, Odiseo, Patroclo, Tetis y Termites. ¿Por qué digo a Helena aquí? Pues porque era de Esparta. No es que fuera con los griegos específicamente, pero pertenecía al bando griego. Los troyanos fueron Agenor o Agenor, Andrómaca, Antenor, Astianacte, Cassandra, Deífobo, Dogón, Eneas, Euforbo, Glauco, Héctor, Écuba, París, Polidamante, Príamo y Pándaro. Por último, pero no por ello menos importantes, más bien todo lo contrario, tenemos a los dioses que intervienen en esta obra, que serían Afrodita, Apolo, Ares, Artemisa, Atenea, Eris, Hefesto, Hera, Hermes y, por supuesto, Zeus. Espero no haberme dejado a nadie. He de advertiros también que su lectura es un poco tediosilla, por el simple motivo de que se usan muchos nombres de personas y lugares que la mayoría no conoceréis, así como la incesante repetición y los nombres en eh, listado, como os comentaba antes. Para que os hagáis una idea aproximada, los primeros 22 cantos de La Ilíada son sobre el transcurso de dos días de lucha y dos días de tregua. Es decir, 22 cantos para 4 días. No obstante, os animo igualmente a su lectura. Por si no os animáis aún así, me dispongo a haceros un resumen de los cantos para que podáis conocer la historia sin necesidad de leer los... ¿Cuántos eran? Así, 15.693 versos. Como la idea es que este episodio sirva tanto para los que nunca la habéis leído como para los que lo estáis estudiando, iré enumerando los cantos conforme vaya hablando de ellos más o menos. Empecemos, pues, con el canto 1. Aquí se nos presenta lo que ocurrió después de lo último que os dije en el episodio anterior, Aquiles se queda con Briseida y Agamenón con Criseida. Debido a esto, recordemos que Criseida era una de las chicas del culto de Apolo y eso era sagrado. Como es evidente, Apolo se cabrea bastante. Y si os habéis visto mis vídeos de TikTok, que espero que lo hayáis visto, sabréis que Apolo, además del dios del sol, también es el dios de la peste. La enfermedad, me refiero. Y como tal, hace honor a sus divinos poderes y les manda una enorme plaga a través de las ratas del campamento a los griegos. Para ver qué hacen al respecto, los reyes griegos se reúnen y llaman al divino Calcante para que la ilumine. Aquí es donde se lían los guamazos. Porque este hombre les comunica que la única manera de paliar la ira del dios es devolver a Criseida a su padre y, por tanto, al templo. Debo explicaros, llegado a este punto, que para los griegos en guerra, eso de que se le quitara uno de los trofeos ganados a un rey era casi igual de malo que haber cogido a una de las vírgenes de un dios. Para el rey, obviamente, porque quedaba fatal su honor por los suelos. Precisamente por eso Agamenón se niega en rotundo. El problema es que estaban muriendo muchos soldados a causa de la enfermedad y Aquiles, harto de aguantar las órdenes del otro, se revela y le pide a Agamenón, ante todos, que esto es un dato importante que lo hizo delante de todos los, los reyes griegos, que devuelva a la chica. Agamenón se vuelve a negar y empieza la pelea. Al final, el rey de Esparta reta a Aquiles y concluye que si él tiene que devolver a Criseida, como pago, se quedará con Briseida. Y ya es en este punto en el que se dividen las opiniones al respecto. ¿Aquiles se cabrea porque le quitan su premio de guerra o porque realmente tenía sentimientos por la chica? Es algo que dejo a vuestra opinión personal. Vosotros decidís qué camino escogéis como bueno. Ante tal afrenta, Aquiles acepta, pero también decide que tanto él como sus soldados, los llamados mirmidones, no volverán a luchar en nombre de Agamenón, por lo que se retira del combate y permanece en el campamento. Después de la reunión, se encuentra con su madre Tetis en el mar para contarle lo sucedido, con el calentón del cabreo todavía, y Tetis le dice que habrá venganza. Finalmente, los soldados ofrecen sacrificio a Apolo para que retire la peste, a la vez que devuelven a Criseida a su hogar junto a su padre, al que liberan después de haber encerrado. Mientras tanto, Tetis va al Olimpo para intentar poner de su parte a algunos dioses, y esto cabrea a Hera por la naturaleza clandestina de la visita de Tetis a Zeus y tienen una cena movidita. Estando tenso el ambiente, es Efecto el que se encarga de volver a animar a todos tras la discusión de los dos dioses padres y termina así el canto 1. El canto 2 comienza por su parte con un sueño, un sueño que Zeus le manda a Agamenón. En él le incita a seguir la guerra aún sin Aquiles, y a pesar de que estaban todos por los suelos, por haber perdido el mejor bando de todos los aqueos. Sabiendo esto, Agamenón convoca una asamblea en la que, engañando un poquillo al populacho, les dice que ya se fue todo a tomar viento y que es mejor que vuelvan a casa. Los griegos que estaban hasta las narices después de más de 5 años de guerra, pues imaginad. Casi que se fueron de fiesta a la escuchas que regresaban. Sin embargo, Odiseo, prevenido por Atenea, intenta convencer a todo el mundo de que lo mejor es seguir luchando. Claro, él conocía la intención de Agamenón porque le echó lógica. Cómo iba un rey que llevaba años empeñado en batallar, decidir por un sueño, que mejor nos vamos que para qué. Efectivamente, Agamenón desvela que esta no era para nada su idea y castiga a todos los que han intentado e intentan Sublevarse para volver a sus tierras. Termites, el primero, por torpe y, y por haber soltado por su boca lo más grande en contra de Agamenón. Teniendo ya a todos un poquito acojonados por el posible castigo de muerte, deciden finalmente volver a la batalla. Mientras tanto, en Troya, Héctor se entera de esto y junto a su aliado van al contraataque. De relleno meten dos listados de gente, los que van con Agamenón y los que van con Héctor. Obviamente, Aquiles no está entre ellos. El tercer canto es uno de los más decisivos, ya que aquí en pleno combate, Paris está luchando con fiereza contra los aqueos. Pero en cuanto ve a Menelao bajar de su carro para luchar contra él, se achanta. Esto era una ofensa enorme y terrible para todos, ya que la cobardía no entra dentro del vocabulario griego. Héctor le echa la bronca a su hermano por haberse retirado y se decide un pacto. Menelao y Paris deben combatir solo uno contra el otro. El que gane se quedará con Elena y con su riqueza. ¿Qué me diréis? Joder, ¿y no podían haber hecho esto el primer año? Pues hubiera sido lo lógico, pero entonces no tendríamos 5 o 6 obras hablando sobre una guerra por una mujer y a los griegos le iba bastante el drama. El caso es que durante el combate, Paris está a punto de perder y Afrodita decide salvarle, lo que hace que Menelao se cabree todavía más. Primero huye y luego lo salva una diosa, y encima una mujer. Cobarde se queda corta para describir la actitud de Paris en este momento a ojos de los griegos y de los troyanos. Agamenón aprovecha todo esto para ponerse en plan ¿Habéis visto ese al que consideráis vuestro príncipe y al que defendéis cómo se la gasta? ¡Eres un cobarde!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 Era lo que necesitaban ambos bandos para que la lucha se decidiera un poco más por los griegos. Según el pacto, y como vemos en el canto cuarto, los troyanos deben entregar a Helena porque París se ha rendido. El problema aquí es que los dioses se meten en todos los fregados. Y era la que más. Ella convence a Zeus para que los griegos den muerte a París por la afrenta, pero con el pacto terminado no puede pasar nada más, así que urden un nuevo plan. Atenea, enviada al campo de batalla por Zeus, disfrazada como un soldado, habla con Pándaro, uno de los troyanos, para que hiera a Menelao y así se rompa el pacto. Efectivamente, esto ocurre y se vuelve alias parda. Agamenón habla con las tropas para comunicarle lo sucedido y volver a la lucha. Atenea aprovecha el revuelo para infundirle el suficiente valor a Diomedes, uno de los aqueos, para que intente matar a Pándaro, pero este le hiere y Eneas se une a él para darle muerte a Diomedes que al final no muere, sino que la lía más parda todavía porque hiere a Afrodita, que se había metido para defender a su hijo, Eneas, y que no muriese. He de decir que llegado a este punto, a los que os guste leer cosas escabrosas, deberíais echarle un vistazo, aunque sea al canto quinto, porque es espectacular la de detalles que da sobre la manera de luchar y de herirse uno a otro. Os cito un cacho para que me entendáis. Y Atenea dirigió su pica hacia su nariz, junto al ojo, y le reventó los blancos dientes. Y eso es lo más suave que te cuentan, ¿eh? Vamos, sangre y destrucción por doquier. A partir de este momento ya se mete ahí hasta el punta o. Se van sucediendo pasajes en los que los troyanos no luchan contra los aqueos o viceversa, sino que hay dioses implicados que bajan para ayudar a un bando o a otro dependiendo de qué lado estén. Voy a hacer un esquema de cuáles van con unos y cuáles van con otros para que os situéis y para no tener que estar comentando todo el rato cuál va con cuál. Con los aqueos están Atenea, que protege a Odiseo, Hera, que está contra Afrodita, pero a la vez quiere proteger a su hijo Ares. Hefesto, porque es hijo de Hera y está contra Ares. Poseidón, en venganza del rey, la humedante. Hermes, que está un poco en plan chaquetero, pero bueno, vamos a decir que está con los aqueos. Y Tetis, por ser la madre de Aquiles. En contraposición, en el bando troyano tenemos a Afrodita, para proteger tanto a Paris por haberla elegido en el juicio, como a Enea porque era su hijo. Ares, porque está enamorado de Afrodita. Apolo, porque es el protector de la ciudad de Troya, y en consecuencia Artemis, por ser hermana de Apolo, y Leto, por ser la madre de estos dos. Fijo que alguien por ahí ya está diciendo, oye, ¿y Zeus? ¿Ese con quién va? Cielo, ese no iba con nadie, ese iba a ver que pasaba por diversión. Como es lógico, en una guerra los dioses también salen heridos. No muertos, porque son inmortales casi todos, pero sí heridos. El canto sexto para mí es el canto de Héctor el elocuente porque se pasa todo el rato hablando con uno y con otro, aceptando o dando consejos, peleando o discutiendo con media familia... Es un rey en todas reglas, que también es normal estando Priamo ya casi con un pie más en heladas que en la Tierra. Estoy soportando lo que ningún hombre en esta Tierra ha soportado jamás. El caso es que finalmente Héctor regresa a la batalla y se va de duelo con Ayante. ¿Ayante por ser un griego importante? Pues, pues no, porque se hizo un sorteo y le tocó, básicamente. ¿Por qué se hizo un sorteo? Pues para intentar terminar la guerra de una maldita vez, pero no se consigue, evidentemente. La razón fue simplemente que tanto uno como el otro tienen el mismo tipo de fuerza, así que aprovechan que quedan como en empate para hacer una tregua y retirar de la batalla a los muertos de ambos bandos. Esto ya era algo habitual, como intuiréis después de tantísimos años de guerra. En estos momentos aprovechaban para reunirse los altos mandos y ver qué estrategia iban a seguir, y de paso darse un banquete por si era el último. Mucho resentimiento acumulado ya. En este caso, y viendo el desmadre que se estaban montando, los dioses hacen lo mismo y tienen su asamblea para llegar a un acuerdo. Aquí Zeus se planta y dice, mira, me tenéis hasta el relámpago ya con tanta tontería, ganan los troyanos y a tomar viento, no os metéis ninguno más de por medio y punto en boca. Era y Atenea dijeron, claro, lo que tus posaderas quieran, vamos a hacer nosotras. Y le pide era a Poseidón que los joda vivo a los troyanos quitándoles toda la ayuda posible. De nuevo hay otra lucha y caen muchísimos griegos. Así que las diosas quieren ir en su auxilio, pero Zeus lo impide. Y de regreso al Olimpo le echa una bronca del carajo a las dos. No solo le echa la bronca, sino que encima le dice a los griegos que como sigan así, habrá más matanza en sus filas. Claro, hágame no se caga de miedo, porque vamos a ver, que Zeus te esté mandando un mensaje de muerte agradable no suele ser. Convoca a todos sus jefes, menos Aquiles porque siguen peleados, así un poco de estrange para que los soldados no se enteren, y les comenta sus dudas. Les dice, vamos a ver, pana, que Zeus nos quiere aquí dar matariles, y casi que mejor nos retiramos ahora que es de noche y nadie nos se va a dar cuenta, ¿no? Sin embargo, tanto Diomedes como Néstor le dicen que si se le ha ido la olla, que eso es imposible a esta altura. Imagina que llega tu jefe después de casi 10 años de guerra y te dice, oye, mira, que nos rendimos y nos vamos sin dar la cara. Te comen vivo, vamos. Los soldados, lógicamente, me refiero. Finalmente deciden que lo mejor es que hagan las paces con Aquiles recordando eso que les dijo un adivino hace ya de que sin Aquiles ni de coña iban a ganar. Agamenón no accede y les dice que, si decide volver, él se compromete a devolverle a Briseida intacta y con muchos regalos. Aunque eso de intacta no se lo crea ni él. Obviamente Aquiles tampoco. Odiseo, Ajax y Fénix que había sido su mentor de joven, fueron a hablar con Aquiles con la ofrenda de paz, pero todo fue en mano. A presentar sus disculpas? Que te ha dado ese cerdo con de rey? Te necesitamos. Grecia te necesita. Grecia era fuerte antes de que yo naciera y seguirá siéndolo cuando yo muera. Así que el canto 9 termina con el rechazo de Aquiles y la vuelta de estos cabizbajos a sus tiendas. El canto 10 podemos resumirlo en que ocurre algo que pasa en casi todas las guerras. Los troyanos mandan un topo, los aqueos lo pillan, este les dice dónde se ha puesto un ejército que va a ayudar a los troyanos y allí van ellos a quitárselo de en medio. Por suerte por desgracia, Apolo les avisa y la matanza no tiene lugar porque los troyanos y los trecios se repliegan es momento de hacer una elipsis, ya que los cantos 11, 12, 13, 14 y 15 nos cuentan como unos luchan contra otros, muchos reyes griegos resultan heridos, Hera duerme a Zeus con la ayuda del dios sueño para que los dioses puedan intervenir y finalmente reina la confusión y las muertes por todos sitios. Ahora sí que sí, veamos los hechos de Patroclo. Voy a detenerme un momento para anunciar una cosa. Dado el enorme revuelo que tiene la historia de Aquiles y Patroclo en la comunidad de las chucillas que me seguí, he decidido hacerles un episodio aparte para poder explicaros mejor todo lo que hay alrededor de estas dos figuras, por lo que perdonadme ahora si no entro en demasiados detalles, ya que en este episodio nos limitaremos a contar los hechos de la Iliada en sí. Dicho esto, prosigamos. ¿Qué ocurrió con Patroclo? Los troyanos habían decidido que una buena estrategia era atacar las naves de los aqueos para que no pudieran volver a casa de ninguna manera y acorralarlos en la playa. Es en esta contienda en la que grandes reyes como Odiseo resultan heridos. Y es por esto que Patroclo va llorando y suplicando a Aquiles, pero no para que vuelva a la lucha, sino para que le deje su armadura y los demás crean que es él. ¿Por qué decide Patroclo esto? Bueno, porque creía dos cosas. La primera, que Aquiles realmente no quería batallar porque le habían vaticinado en algún oráculo que moriría o algo por el estilo. La segunda, y esta era convicción del propio Aquiles, si los troyanos veían la armadura de Aquiles y pensaban que era él, tendrían tanto miedo que retrocederían. Dicho esto, Aquiles accede y le entrega su arma. Da un discurso a los mirmidones para convencerles de que sigan a Patroclo y le advierte a este que no se le ocurra hacer más que echar a los troyanos de las naves, que no vaya más allá porque podría morir si los dioses se inmiscuían de nuevo. En un inicio esta era la idea, pero todos sabemos que finalmente no pasó así. ¿Dónde está Patroclo? ¡Patroclo! Creímos que eras tú, mi señor. Llevaba tu armadura, incluso se movía como tú. ¿Dónde está? Efectivamente, Patroclo muere en combate contra Héctor pensando este que se batía en duelo con Aquiles. Menelao es el que consigue recuperar su cuerpo para poder llevarlo ante el Pélida y realizarle los ritos funerarios pertinentes. Para consolar su dolor, Teti acompaña a su hijo antes de ir a pedirle a Efecto que fabrique una nueva armadura para él, ya que la suya la llevaba a Patroclo y Héctor se la quedó. En el Canto 19, Teti le entrega las nueva armas a su hijo y Aquiles finalmente decide volver al combate, lo que ocasiona que Agamenón le devuelva a Briseida, la cual llora desconsolada al ver el cadáver de Patroclo. Aquiles, en su dolor, pide que nadie le acompañe, pero varios reyes, entre ellos Néstor y Odiseo, se quedan para velar al difunto junto a él y las mujeres que lloran sobre su cuerpo. El canto termina cuando Aquiles decide del todo volver a la arma y se vaticina su próxima muerte. Durante los cantos 20 y 21, Aquiles se entera de que fue Héctor el que mató a Patroclo y quiere vengarse haciendo lo mismo con él. Pero varios acontecimientos lo impiden, entre ellos el propio dios Apolo que protege al príncipe troyano. Finalmente, durante el canto 22 Héctor y Aquiles se baten en duelo. Héctor! Héctor! Héctor! Héctor! Muerto el príncipe de Troya, Aquiles no se contenta con eso y ultraja su cadáver atándolo a su carro y arrastrándolo alrededor de las murallas de Troya. Su familia destrozada lo llora intensamente. En el canto 23 se nos enseña cómo Patroclo se aparece en sueños a Aquiles para que este, de vez de vez en cuando sí. <ríe> Ay, señor. En el canto 23 se nos enseña cómo Patroclo se aparece en sueños a Aquiles para que este, de una vez, realice los ritos funerarios y lo incinere como es debido, ya que los griegos creían que si no se realizaban estos ritos, la persona jamás podría descansar en paz y vagaría por una especie de limbo toda su eternidad. Finalmente, aquí les accede a dejarle ir y se realizan los juegos funerarios pertinentes. Porque si, sí, ellos, en lugar de un funeral y ya, realizaban juegos de carros y demás en honor a la persona fallecida para honrarle. En el final de este canto, precisamente, eso es lo que hacen, describir todos estos juegos como lo son la lucha, las carreras a pie, las carreras de carros, los lanzamientos de peso o el tiro con arco. Y llegamos, por fin, al canto 24, el último canto de la Ilíada. les sigue ultrajando de varias formas el cadáver de Héctor por despecho y dolor. Así que los dioses deciden intervenir para que cese su dolor. Tetis implora ayuda y Zeus envía a Iris para que le diga a Príamo que debe rescatar el cadáver de su primogénito. Es entonces cuando el rey de Troya se infla de valor y, escoltado por Hermes, va hasta la tienda de Aquiles para hablar con él. Arrodillado, he besado las manos del hombre que ha matado a mi hijo. Eres un hombre valiente. Podría cortarte la cabeza y ensartarla en una picota. He presenciado la conilla y la muerte de mi hijo y luego he visto cómo arrastraba su cadáver con tu carro. Permíteme que me lo lleve. Es digno del honor de un funeral apropiado, tú lo sabes bien. Finalmente, aquí le accede a devolver el cuerpo de Héctor y los troyanos pueden llorarle en paz. Es precisamente con los funerales de Héctor como termina la Ilíada. <risa> Y hasta aquí la intervención de hoy, pequeña lechucilla. Ha sido bastante intenso y muchas emociones encontradas. No sé cómo estaréis vosotros, pero a mí me duele hasta la cabeza ya de todo lo que ha pasado. En el próximo episodio continuaremos con qué es lo que ocurre después de los funerales de Héctor y ya nos vamos acercando poquito a poco al final y a la odisea. Espero que os hayáis divertido y recordad que podéis dejar en los comentarios de YouTube todas las cuestiones, preguntas, sugerencias, debates, lo que queráis, que aparezcan en nuestra sección Los mortales opinan.